Hola a todos, aquí estoy una vez más con todas las entrevistas para el bichólogo y hoy tengo el enorme placer de contar con José Manuel Molina. Bienvenido José Manuel. ¿Qué tal Nacho? Encantado, encantado de estar aquí contigo. O antes de nada voy a presentarte. Eh, José Manuel es, es biólogo, hizo su tesis uh -huh. doctoral sobre bi biotecnología microbiana y también ha pasado muchos años en la industria farmacéutica, en el área de los fármacos tumorales, que suena apasionante. Y bueno. Actualmente has cambiado un poco de sector, sigues en el área de la, de la farmacéutica para más en en consultoría, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues, exactamente. antes de nada me gustaría, porque yo creo que además es algo que seguramente la pregunta mucha gente, que nos hablase un poco sobre ese sector de, de la industria farmacéutica, ¿no?, porque se habla mucho y no muy bien de, de, de las investigaciones farmacéuticas y las grandes farmacéuticas. Sí. sí, pues, la verdad es que es cierto que cuando sale alguna noticia un poco negativa se le da mucho, mucho bombo y y la verdad es que es una pena porque hay mucho desconocimiento de lo que hace la industria farmacéutica y, y es una pena que no salgan tantas noticias positivas como negativas de lo que realmente eh, hace la industria. Um, sobre todo por, por varias razones. Yo me, me, igual me enrollo mucho porque este es un tema que da para, para hablar bastante y espero, espero no ser No hay muy ninguna pizza. No <risas> Pero eh, la verdad es que, por ejemplo, um, cuando se habla mal de la industria farmacéutica, eh, a veces, en algunas ocasiones, eh, no, no diré que no, no ha tenido su, su justificación, ¿no? pero sí es cierto que, que la industria farmacéutica aporta muchísimo a la sociedad. Eh, en, por ejemplo, en España pues es, es un sector industrial que es fundamental. Eh, ya hace poco leí un, un, un informe que, que daba cifras ¿no? y, y, bueno, por ejemplo, supone más de 40.000 empleos, muchos de ellos muy cualificados. Más de la mitad eh, son empleos femeninos, hay en, en, en este sentido, ¿no? En el sentido de la, de la igualdad salarial, la igualdad laboral, hay muchísimas mujeres en puestos directivos y es el sector industrial que más invierte ni más de España. Entonces, eh, si, quiero decir, esas noticias pues también sería interesante que salieran, ¿no? Y que se le diera, que se le diera la importancia que tiene. Pero yo creo que, que cuando se habla mal de la industria farmacéutica... Eh, en gran medida, es porque hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de la actividad que hace, ¿no? De, y, y, y es una pena porque, al final, eh, todos nos tratamos con fármacos que son desarrollados, eh, investigados y desarrollados y fabricados por la industria farmacéutica y que, y, que, y, y que son avances que están apareciendo constantemente y que están dando esperanza a, a, en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, es una pena que, que eso no se ponga tanto en valor cuando cuando se pone, eh, cuando se critica la industria farmacéutica, como digo y muchas veces es por falta de, de conocimiento a mí me gusta poner el ejemplo, porque es lo que yo conozco de, de, de la parte de la investigación, ¿no? de, de qué hace la industria farmacéutica y cómo se, se desarrolla un medicamento eh, porque mucha gente lo desconoce ¿no? y no sabe lo complejo, lo complejo que es el, el proceso tan largo que lleva y y la cantidad de fracasos a los que por los que hay que pasar, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo si me dejas te, te lo cuento porque yo creo que es ilustrativo y, y además sobre todo para, para los chicos que están empezando, pues igual eh, les ayuda a hacerse una idea de todo lo que se hace, ¿no? Pues yo te digo, eh, sí, cuéntalo con tranquilidad porque además yo creo que es un tema que es súper interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un desconocimiento enorme del sector, sí. primero, ¿eh? Y, sí, sí. y creo que, que una opinión formada como la tuya, que llevas tantos años trabajando, uh -huh. viene muy bien, sobre todo a la gente de mi, de mi ámbito, ¿no? que, que quizás estén un poco contaminados con esos tratamiento que recibe de los medios, las industrias farmacéuticas. Y entonces, antes de interrumpirte, antes de que sigas, prefiero interrumpirte sí. ahora para decirte que sí, que, que lo expliques tan largo y tendido como tú quieras, porque yo creo que es fundamental vale. ¿no? aclarar... Sí, a mí, esas a mí me gusta explicar, por lo menos esta parte, porque, porque es la que en realidad yo conozco. Y luego, luego si sí quieres, al final podemos... Incluso hablar un poco de, de esas críticas que salen siempre en, en las noticias y tal, y, y cómo muchas veces no están justificadas, ¿no? En la mayoría de, la, en la mayoría de las ocasiones. Eh, ¿Cómo se llega a sacar un nuevo fármaco? Pues eh, yo, por ejemplo, yo he trabajado, en, como decías, en, en el área de fármacos antitumorales, ¿no? Entonces, puedo poner un ejemplo como ese. Eh, si... Tú eres una, una industria farmacéutica, trabajas en ese campo y quieres sacar nuevos productos al mercado porque hay necesidad, porque por desgracia pues hay muchas enfermedades que necesitan tratamiento ¿no? y que necesitan tratamientos novedosos y que necesitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿no? ¿Dónde vas a buscar tu, tu nuevo fármaco? Eh, hay distintas estrategias. Yo te pongo el ejemplo de, de los productos que, que son de origen natural, ¿no? Eh, pues tienes que ir a, a la naturaleza a buscar esos productos. Entonces tienes que empezar pensando dónde los buscas y qué, y qué y dónde vas, o sea, dónde los vas a buscar y qué vas a buscar eh, si tienes la suerte de tener una experiencia y, y, bueno, y con todo el conocimiento acumulado de, de tantos años de, de, de muchas investigaciones, pues más o menos orientas. Pero bueno, supongamos, mmm, no sé, que eh, tomas muestras de plantas para ver si tienen principios activos que te pueden interesar. Bien, pues necesitas tener, eh, tomar esas muestras de plantas, necesitas conocerlas, necesitas eh, recogerlas, necesitas identificarlas. Eh, esas son labores que normalmente van a hacer biólogos. <risa> eh, y, y bueno, plantas o, o de origen microbiano o el origen que sea. Y entonces tú empiezas a acumular tus muestras y ahora necesitas ver si ahí hay algo. Eh, supongamos como digo que, que quieres buscar un nuevo medicamento contra el cáncer tienes que pensar en qué estrategia vas a usar para, para encontrar ese medicamento puedes eh, plantearte encontrar algo muy específico frente a una diana muy específica o puedes tomar una estrategia como decir bueno voy a buscar algo que, que impida el crecimiento de las células tumorales bien si quieres eh, esto ahora necesitas un método para comprobar lo que están haciendo tus muestras. O sea, necesitas lo que se llama un, eh, un cribado, un screening, para analizar tus muestras y ver si tienen actividad. Para eso tienes que tener desarrollada una metodología de ensayo. Esa metodología de ensayo pues, requiere una investigación, requiere un desarrollo que, que hacen eh, científicos y que bueno, pues, puede llevar relativamente poco o mucho tiempo, dependiendo de su complejidad. Cuando tienes tu metodología de ensayo y tienes tus muestras, Ahora tienes que, que empezar a analizarlas, eh, pero no es tan sencillo como decir, bueno, pongo un trocito de hoja ahí en mi, en mi cultivo y eso no va a dar resultado. Necesitas eh, empezar a hacer un procesamiento químico de la muestra y haces una extracción. Cuando tú hace, empiezas a hacer este fraccionamiento de tus muestras, pues ya implicas más personal, implicas eh, químicos, químicos de productos naturales, eh, necesitas laboratorios, necesitas experiencia... Y empiezas a, a probar tus eh, tus extractos en tu, en tu ensayo. Y aquí empiezan los fracasos. El, el primero de muchos, ¿no? Porque eh, en muchas ocasiones no ves ninguna actividad. Y, y pasas, analizas tus muestras y no ves nada. Pero a veces sí ves actividad. Y ves que, por ejemplo, pues en este caso es tan sencillo que tus células de, del tumor, células tumorales que ensayas en un cultivo, por ejemplo, se mueren. Y dices, bueno, en esta muestra que yo tengo identificada, que eh, los biólogos recogieron, identificaron la especie, identificaron el lugar donde se recogió, etcétera eh, pues ahí hay algo que tiene una actividad contra las células tumorales. Bien, ahora lo, yo no puedo desarrollar un fármaco con un extracto, con una mezcla. Eso es imposible, no es viable, porque no te faltaría conocimiento científico, seguridad farmacológica una serie de limitaciones. Tienes que llegar a un, a, un, a un compuesto único, a un producto puro. Entonces, de tu muestra original la empiezas a fraccionar y ensayas las fracciones. Y a veces lo que pasa es que cuando separas los componentes, pierdes la actividad. Entonces has llegado a un nuevo callejón sin salida. Pero bueno, a veces tienes suerte y, y en una de esas fracciones tienes la actividad. Y continúas purificándola... ...y sigues manteniendo la actividad y llegas a un momento en el que... ...consigues identificar un compuesto puro que es el responsable. Bien, mmm, siguiente problema. Eh, necesitas cantidad de muestra para trabajar. ¿De dónde sacaste la muestra original? ¿Está disponible? ¿Puedes volver a recurrir a ella? Eh, si, no, si eso no es posible, se acabó el proceso. Nuevo, nuevo obstáculo. Si puedes disponer de muestra original... Eh, ahora lo que necesitas es conocer ese compuesto que tiene la actividad cómo es, cuál es su naturaleza eh, A veces es fácil, a veces es difícil, eh, a veces es fácil, encuentras su estructura que es algo que necesitas y descubres que es algo que ya es conocido pues de nuevo se acaba todo y tienes que volver a empezar pero a veces es algo novedoso y, y eso es interesante porque eh, obviamente tú quieres aportar mmm, tratamientos nuevos a a las enfermedades. Eh, pero bien es algo novedoso y ahora dices yo quiero fabricar este compuesto para poder continuar su desarrollo. Ah, igual si es un producto natural en muchas ocasiones el problema que tiene es que son moléculas muy complejas porque el, la biodiversidad y la evolución también ha llevado a una quimiodiversidad y a veces son moléculas muy complejas. Si tú intentas fabricarlas en el laboratorio por síntesis pues a veces es tan, eh, son estructuras tan complejas que no consigues definir exactamente cuál es. Y si no consigues definir su estructura, no puedes desarrollar un proceso de síntesis para fabricarlas. Nuevo, nuevo problema. Si consigues definir bien la estructura, eh, ahora tienes que intentar hacer un proceso de síntesis. Puede ser fácil y normalmente no lo va a ser. Normalmente va a ser difícil. A veces puede llegar a ser tan complicado que sencillamente no es viable. ...porque puede llevar años de, de investigación conseguir eh, sintetizar ese producto que a ti te interesa... ...y, y sintetizarlo eh, también de una forma eficiente... ...porque bueno, si el, la cantidad de esfuerzo, el rendimiento del proceso y el coste es elevadísimo... ...no tiene sentido. En el caso de que hayas conseguido eh, obtener una cantidad suficiente de, de producto... ...porque lo consigues sintetizar, continúas con el desarrollo... Bien, hasta ahora tú sabes que en un ensayo de laboratorio ese producto, ese compuesto, tiene una actividad que, que tú has observado que, por ejemplo, pues eso, eh, impide el crecimiento de las células tumorales. Pero eso no es un medicamento todavía, eh, queda mucho. Eh, ahora tienes un problema y es que tú tienes un producto puro pero ese producto no lo puedes administrar. Lo tienes que convertir en un medicamento. Tienes que hacer lo que se llama una formulación, es decir, añadirle una serie de componentes ...para facilitar la administración a un ser vivo. Eh, ¿Qué puede pasar? Pues que a veces son eh, moléculas que, por ejemplo, pues tienen muy poca solubilidad. Y si no consigues solubilizarlas, no puede llegar a, a las células del organismo. Con lo cual, nuevamente, <risa> se termina y no puedes continuar. Todo esto eh, hay que tener en cuenta que supone eh, el, la intervención de muchas personas muy bien preparadas... Que, que llevan a cabo un trabajo, la verdad es que con mucho esfuerzo y se invierte en un montón de recursos, de instalaciones, de equipamientos para poder ir avanzando en cada uno de estos pasos. Eh, cada vez que fracasas, toda esa inversión no ha servido para nada, aparte del conocimiento que obtienes, ¿no? pero no, no te sirve para llegar a tener un fármaco al final. ¿no? una vez que tienes ese compuesto y consigues eh, al menos preparar una formulación que te permita por lo menos continuar el desarrollo aunque no sea la definitiva eh, claro tú la, lo que has trabajado con él ha sido en, en, en un ensayo de laboratorio pero no sabes lo que pasa en un ser vivo entonces en este momento entra eh, un aspecto que a veces sé que es polémico pero es la experimentación con animales en el caso del desarrollo de fármacos por ejemplo antitumorales es fundamental si no pasas por esa etapa eh, primero, no conoce si pueden tener actividad en un ser vivo y segundo, eh, en muchos casos, puesto que son tratamientos que pueden ser bastante agresivos no es ético eh, administrarlos directamente en seres humanos sin conocer qué efectos puede causar en ellos ¿no? entonces la experimentación animal es algo que, que actualmente es necesario es cierto que hay muchas iniciativas internacionales para intentar sustituir este tipo de experimentación y se han conseguido avances pero hoy en día aún es inevitable entonces empiezas a probar tu, tu ya tu medicamento no terminado pero bueno bastante avanzado en animales en modelos de, de tumores en animales y puede pasar que no veas nada porque una vez que el fármaco pasa al interior del, de un ser vivo pues eh, se somete a un metabolismo, es, eh, se absorbe a proteínas del plasma, eh, bueno, en distintas circunstancias, se elimina muy rápidamente y, y no tiene efectividad. Entonces, eh, el resultado es que, de nuevo, ahí se termina todo. Pero puede ser que tenga eh, al menos una actividad suficiente como para considerar, considerar continuar trabajando con él, ¿no? si tienes unos resultados lo bastante eh, significativos entonces ahí es cuando ya sí que te planteas el, el, la investigación en, con seres humanos, ¿no? el desarrollo en ensayos clínicos. Si hasta ahora se ha hecho una gran inversión en, en, en todas estas fases de I más D para llevar el fármaco a este punto, ahora es cuando de verdad empieza a gastarse di, el dinero, ahora es cuando toda esa inversión realmente no significa nada porque el coste de los ensayos clínicos es muchísimo o bastante más alto si al menos si se completa hasta el final, que, que la parte que no es poca de, de trabajo in, inicial en el laboratorio. ¿no? Entonces, ahora lo que se hace es, eh, los ensayos clínicos en la mayoría de los casos tienen tres fases. La primera fase, lo que se hace es intentar establecer sobre principalmente la dosis con la que se puede trabajar con el fármaco. En, en, en este momento el objetivo no suele ser ver si el fármaco tiene actividad, sino saber en qué condiciones puedo trabajar con él en, en seres humanos. Entonces, se hacen una serie de pruebas m, para ver eh, dosis cuando empiezan a aparecer efectos secundarios, si los hay, y saber en qué rango te puedes manejar, ¿no? Por supuesto, se recoge información, se recoge información si hay actividad, en, eh, porque se, eh, en el caso de, de la oncología, pues se trabaja con pacientes que son, que son enfermos, ¿no? Y que, tienen, y que tienen algún, algún tumor o, o algún tipo de, de proceso tumoral. Eh, se recoge información, pero no es, el objetivo en este caso no es ver si realmente tiene efecto, sino, sino ver la dosis, eh, cómo se elimina, cómo se metaboliza en el, en el ser humano. Una vez que recoges esta información, puede ser que eh, bueno pues que en el ser humano ese compuesto que en animales eh, funcionaba pues no funcione puede ser que... o que sea muy tóxico y entonces eh, nuevamente se termina todo. Si se pueden establecer unas condiciones de trabajo, lo bastante eh, seguras, entonces lo que se hace es pasar a lo, que, a lo que se denomina la fase 2. En la fase 2, eh, ahí lo que vamos a intentar ya es ver si tu fármaco realmente tiene eficacia en, en, en, en oncología, ¿no? o sea, en, en pacientes que realmente sirva para tratar lo, los tumores. Por supuesto, todo dentro de este ejemplo. Si fuera un antibiótico, si fuera un fármaco para una enfermedad cardiovascular, pues cambiaría un poco, pero el desarrollo clínico sí que normalmente pasa por tres fases. Entonces aquí lo que hacemos es, eh, lo que se hace es ampliar el número de pacientes en el que se ensaya, que pueden ser pues, eh, entre 50 y 200, pongamos, depende, ¿no? Y se suele administrar en distintos tipos de patologías, pues eh, distintos tipos de cáncer. Para ver en cuál de ellos puede tener, si tiene efectividad y en cuál de ellos tendría más. Eh, bueno, puede ser que no veas efectividad, que, que no consigas eh, resultados importantes y entonces el, el ensayo acaba en la fase 2 y el fármaco con el que ya llevas trabajando fácilmente 7, 8 años se termina. Y, no, y, y ahí se acaba todo, ¿no? Pero si todo va bien y tienes suerte, eh, suerte y bueno, y también, eh, obviamente, tampoco se va ciegas, ¿no? Hay, hay indicios de, en la investigación que te, que te dirigen hacia, hacia un sentido. Si consigues ver respuestas significativas, respuestas importantes en algunos pacientes y en alguna indicación, puede ser cáncer de pulmón, puede ser cáncer de colon, depende de las que hayas ensayado, entonces planteas el fase 3. En el fase 3 lo que tú quieres hacer es realmente obtener datos con los que demuestres que tu fármaco de verdad eh, supone un, un avance terapéutico para la enfermedad en este caso lo que se hace es eh, trabajar, eh, reclutar que es, que es el término que utiliza un gran número de pacientes y se les va y, y bueno y luego ya el ensayo puede tener distintos diseños pero normalmente lo que se hace es o compararlo con un placebo es decir un fármaco exactamente igual pero que no tiene ninguna molécula activa o con, un, con el fármaco que actualmente se está utilizando para esa enfermedad. Eh, básicamente, el, el, el diseño más básico sería ese, un grupo de pacientes con tu, tu nuevo fármaco, un grupo de pacientes con el, con el eh, que se utiliza actualmente. Se trata, se les hace un seguimiento y eh, al final, cuando alcanzas un número eh, suficiente de pacientes y, y un número suficiente de resultados, que todo eso está previamente definido al inicio del ensayo, y que, y que tiene que ser autorizado por la administración, por las autoridades sanitarias y que tiene que, y que pasa por una serie de comités éticos y que es constantemente evaluado a lo largo de todo el ensayo, eh, pues una vez que tienes tu resultado, puede ser que tu fármaco no sea mejor que lo que ya existe. Y ahí se termina. Después de 10, 12, 15 años de desarrollo, eh, no ha servido para nada. Si no es el caso y, y de verdad mejora y supone de verdad un, eh, un avance terapéutico, pues entonces ahora lo que el, la industria lo que hace ya es preparar toda la documentación necesaria para que las agencias eh, del medicamento autoricen el lanzamiento de ese nuevo fármaco. Entonces, como ves, es todo este proceso en el que interviene muchísima gente. Eh, por su, en, si, si en la parte de investigación más básica, digamos, de laboratorio, ha participado mucha gente. Cuando ya pasamos a los ensayos clínicos, ahí hablamos de decenas de hospitales, muchos países, eh, personal sanitario en un número muy importante que interviene para que para ll lograr llevar ese nuevo eh, avance terapéutico a, a la sociedad. ¿no? Entonces, eh, cuando conoces el proceso, te das cuenta de la complejidad que tiene, ¿no? de lo difícil que es, de la cantidad de fracasos. Que, que por desgracia, pues hay, ¿no? <risa> y, y entonces, bueno, eh, yo por ejemplo, hay una de las cosas que se critica de, de, de la industria farmacéutica y es el precio de los medicamentos. Yo no sé, porque no es cierto que yo no, no, no, era, mi, no era mi campo, ¿no? yo estaba en I.D., pero no sé si el precio al cual se, se intentan vender es, es alto o es bajo, pero sí que cuando ves todo el proceso te das cuenta que la inversión que se hay que hacer es muy grande y que hay muchos fracasos. Entonces, bueno, también hay que entender que la industria necesita rentabilizar de alguna manera eh, esa inversión para compensar no solo lo que te ha costado sacar ese fármaco, sino todos los demás que no han salido y los que quieres sacar en el futuro. También es cierto que, el, que, lo, que la industria no pone el precio que le da la gana a los fármacos. La industria propone un precio, pero luego, al menos en España, eh, hay una comisión que es la que fija el precio real y hay una negociación y si el precio se considera que es elevado no se autoriza. Con lo cual, eh, bueno, no es tanto que, que solo se busque el beneficio económico, sino que hay por un lado, eh, hay, se necesita un retorno de la inversión como en cualquier eh, sector industrial y, por otro lado, hay un, hay un control muy elevado de todo lo que se hace en la industria, de todo el proceso desde que se empieza hasta que se llega al fármaco al final y después, eh, y todos los datos que se presentan se, se examinan muy exhaustivamente. La verdad es que es uno de los sectores industriales que están probablemente más controlados. yo eh, Bueno, quizás sea exagerar, pero me, quizás junto con la industria nuclear deben ser de los que están sometidos a más controles para asegurarse de, de que cuando al final un fármaco llega al, al, a la sociedad, pues es seguro, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando se habla mal de la industria farmacéutica muchas veces es porque se desconoce mucho. Eh, ha habido casos puntuales y nadie lo, lo, lo niega, ¿no? que realmente pues se han cometido errores. Pero actualmente, es, eh, la verdad es que está muy controlado. Y la propia industria ha hecho un esfuerzo muy grande en regularse a sí misma. Entre otras cosas porque, porque así les permite a trabajar todos en igualdad. Cuando mmm, la industria ha creado un código de autorregulación... Que, permite, eh, o sea, que sirve para que ninguna tenga ventaja, ningún laboratorio tenga ventaja sobre los demás. Eh, y entonces la verdad es que tiene un control muy estricto y da bastante garantía de, de lo que hace y de lo que llega a, a la sociedad. Con lo cual, bueno, se habla mal, pero en la mayoría de los casos no está justificado. No, me ha encantado este viaje que nos has, nos has hecho por aquí, por todo lo que es el proceso, ¿no? Desde, sí. desde simplemente ya ir a buscar a ver si encuentras algún compuesto activo que funcione y tal, y hasta, hasta ya, pues como has dicho, 15 años después, ¿no? Que, que consigues que el medicamento más o menos ya esté para salir, ¿no? Y de hecho, de las cosas que más me ha sorprendido primero es la cantidad de gente que, que interviene en, en todo ese proceso, ¿no? Y, y sí. luego que es casi milagroso que tengas un medicamento, ¿no? Porque pueden fallar tantas cosas y en tantas fases y aunque lo tengas ya, hombre, siempre tienes tus pistas y tu... Claro. Que ayuda sí, a, a minimizar, sí. ¿no? Pero aún así... Evidentemente hay... y, y, y cada vez pues, eh, sobre todo si es un laboratorio que ya tiene cierta experiencia, pues te ayuda, ¿no? Te ayuda a saber por dónde tirar, por dónde... Eh, qué puede ser eh, interesante y qué no y... Pero, pero bueno, siempre hay un, una base de incertidumbre, ¿no? Y, y a veces pues a pesar del mayor de los esfuerzos pues las cosas no salen eh, y, y es, una pe bueno, pues, en fin, es una pena por el esfuerzo que dedica mucha gente que, se, que la verdad es que se implica muchísimo en conseguir que pues cuando tú estás trabajando con un, con un producto que piensas que, que puede llegar a los pacientes y que les va a mejorar la vida pues, pues eh, cuando eso al final por el motivo que sea no, no continúa pues es, es, es un poco desalentador pero por otro lado también te anima a seguir y a, y a intentar encontrar otras cosas que, que tengan más suerte, ¿no? Y que al final eso llegue. A mí Me ha gustado mucho el, el hecho de la variedad de, de puestos que puedes tener, ¿no? Dentro de, de esa cadena de producción de medicamentos, desde investigación súper sí. básica, básicamente uh -huh. que es a ver qué hay y qué encuentras, ¿no? hasta algo ya muy dirigido, muy aplicado, e incluso puestos de gestión, intermedios y demás ensayos sí. clínicos de todo tipo, ¿no? o sea, para, para no, todo el gusto. <risa> Sí, sí, la verdad es que la gente no se hace la idea de, de la cantidad de, de trabajo y de personas que, que se involucran para que un nuevo medicamento llegue al a, a, bueno al mercado y a la sociedad. Eh, en, en investigación muchísimo, pero la investigación, bueno, es, es una parte importante, pero luego hay, eh, digamos, de gestión de oficinas, digamos, pues hay muchísima gente, porque en el diseño de los ensayos clínicos eh, lleva un trabajo bestial, ¿no? porque tienes que mm, primero se, diseñar muy bien cómo lo quieres hacer para intentar que los resultados pues de verdad eh, acompañen, ¿no? y luego diseñar, eh, ver en qué hospitales lo, lo vas a hacer, con qué investigadores vas a trabajar, tienes que contactar con ellos, tienes que eh, hacer un estudio pormenorizado de la experiencia que tiene ese centro, si ya ha he hecho otros ensayos clínicos, si está haciendo ensayos clínicos, eh, en esa patología, con productos similares o no, para conocer eh, la capacidad de reclutar pacientes que vas a tener. Yo, yo, un trabajo, la verdad es que es, es inmenso. no Y luego el análisis, porque cada uno de estos pacientes, eh, quizá o sea eso es algo que la gente no sabe, pero cuando un paciente entra en ensayos clínicos, ese paciente no le cuesta nada al sistema, porque eh, es la empresa farmacéutica la que se encarga de su tratamiento, no al, al formar parte del ensayo. Y, y entonces, de, de hecho supone un ahorro, entre comillas, al, y sin comillas, supone un ahorro al, al sistema sanitario. Eh, y luego son los pacientes que están más controlados, porque eh, evidentemente tú necesitas conocer, como promotor del ensayo, si la respuesta tanto positiva como negativa que, puede, que tiene ese paciente se debe a, al tratamiento que tú le estás poniendo. Entonces, eh, están muy, muy controlados eh, de, de, to de todo, constantemente haciéndoles análisis... Eh, y, y entonces, bueno, eso implica también un análisis de mucha información. Necesitas personas que estén en, con, en constante contacto con, con los investigadores que están haciendo, eh, manejando el ensayo en el hospital. Con lo cual, eh, es, es, es muchísima gente la que participa para que al final pueda salir algo positivo. Me no, parece que, que es tremendo ¿eh? el, todo lo que, lo que engloba ¿no? la industria farmacéutica. Creo que sí que es verdad, que creo que se demoniza por desconocimiento, ¿no? porque a veces uh -huh. el tratamiento que hacen en los medios es muy sensacionalista y aunque sí. habrá como todo su, su oveja negra, lo como en todos los sectores, ¿no? al final no hay, nadie se sabe así de es. que haya mejores o peores profesionales y al final yo creo que la, la fama es un poco injustificada. Uh -huh. sí, Ahora, me, guste, me gustaría preguntarte, tú que, tú que eres biólogo, ¿no? eh, uh -huh. ¿cuál crees que es la mejor formación de cara a que alguien quiera entrar en, en la industria farmacéutica? ¿Crees que sería mejor por biología, por carreras más específicas tipo biotecnología, bioquímica o incluso química? O bueno, depende un poco del sector. Pues, eh, bueno, depende un poco del sector, pero yo creo que todas esas carreras que, que dices al final te pueden abrir la puerta para entrar. ¿no? Si hablamos de lo que es investigación, eh, investigación en laboratorio, digamos, no, no, no la parte de ensayos clínicos, pero investigación en laboratorio, pues al final eh, un biólogo, un bioquímico, un biotecnólogo, gran parte de las actividades las va a poder hacer. Con lo cual no creo que eso sea eh, un condicionante muy importante. Un farmacéutico también. Eh, eh, y luego hay una parte química importante por la propia naturaleza del de desarrollo de los fármacos. ¿no? Pero en el sentido de las carreras que tienen más relación con la biología... Eh, todas te, abre, te pueden abrir la puerta eh, en principio sin ningún problema lo que sí es cierto que va a ser difícil entrar digamos recién licenciado y <risa> sí, aquí la experiencia debe ser un factor importante la que hay tanto en juego eh, sí vamos no tanto que ya tengas que tener muchísima experiencia pero sí que eh, bueno al final necesitarás algo que aporte un extra a, a la empresa salvo que que, bueno, que se plantee la incorporación de personal que a veces se hace con el objetivo de formarles específicamente para, para el trabajo que van a hacer dentro de la empresa. Pero bueno, eh, tener alguna, ya, alguna experiencia que puede venir de unas prácticas, eh, algo por el estilo, pues siempre ayuda, ¿no? porque ya te sitúa más en el contexto del, del tipo de trabajo que vas a hacer. Entonces, pero en ese sentido, bueno, un biólogo, un biotecnólogo, un bioquímico eh, tienen perfecta posibilidad de, de entrar. Uh -huh. ¿Y tú que estabas haciendo tu tesis en la academia ahí con, con tu...? Eh, tu eh, con mis bacterias. Con sus bacterias y tal, sí. me con temas relacionados con papel, según me contabas y, sí. y, y demás. ¿Qué es lo que te hizo pasar de, de lo que es la, el ámbito académico de la academia, ¿no? de la investigación, uh -huh. Eh, digamos, más básica, bueno, en tu caso era, era aplicada, ¿no?, porque iba a tener más también pero bueno, de, de, sí. se, de esa investigación a, a la industria farmacéutica, la industria privada, ¿no?, que es lo que te uh -huh. va a dar ese salto, ¿no?, y ¿por qué, por qué decides un, un investigador irse a trabajar uh -huh. a, a la industria? Pues, a ver, yo diría que hay dos, dos motivos importantes. Uno, el, la propia posibilidad, de la, de, o sea, el propio proyecto de investigación, ¿no? La, la posibilidad de desarrollar investigación en, en la industria, en un campo, en mi caso, que era un cambio radical ¿no? de, de la microbiología eh, ambiental a, a la investigación antitumoral, pues fue un cambio muy grande. Entonces, es, en ese sentido es un reto. Y luego, eh, un, un hecho que, por supuesto, no se puede desper, despreciar lo más mínimo y es eh, la, lo que son las condiciones laborales, ¿no? Porque eh, para un, eh, una, un investigador en España eh, que está apenas eh, haciendo en su, en su fase postdoctoral tener un contrato indefinido eh, como investigador, pues eh, es muy tentador, ¿no? Es muy tentador. Pero, pero bueno, sí es cierto que, que también es atrayente el proyecto, ¿no? En mi, en mi caso era muy atrayente el proyecto, ¿no? La posibilidad de, de desarrollar una carrera profesional en ese campo. Eh, poder ser biólogo, poder ser investigador, eh, tener buenas condiciones laborales <risa> y, y además en un, en un campo muy interesante. Entonces, eh, bueno, no, di, no diré que no me lo pensé, pero, pero era una oportunidad que no se podía desaprovechar. La verdad es que, es que además el tema era fascinante, ¿no? es una posibilidad también de, de aportar algo, ¿no? A... A, no solo a tu carrera profesional, sino un poco a los demás, ¿no? Cualquier uh -huh. tema avance en, en fármacos antitumorales pues siempre es un beneficio general, ¿no? Para la humanidad, sí, digamos. Sí, sin duda, sí. sin es duda. Es una contribución muy importante que a todos nos gustaría de alguna manera poder hacer. Uh -huh. Bueno, tú, tú hiciste, tú estás haciendo tu tesis, tu tesis doctoral. ¿Es, uh -huh. ¿Es imprescindible tener un doctorado y un postdoc para trabajar dentro de la industria farmacéutica en alguno de esos múltiples puestos? ¿O, o es posible que en alguno de esos puestos los que tenga un perfil, digamos, científico, pero no es necesario tener una experiencia investigadora tan amplia, ¿no? Es decir, como un postdoc o, sí. o incluso una tesis doctoral. Pues, pues bueno, como te decía, un poco explicando el proceso, eh, las actividades son muy variadas, con lo cual, eh, digamos que no, no se restringe exclusivamente a, a lo que podrían ser doctores, si bien es cierto que, que es un porcentaje importante del personal investigador, pero no se restringe exclusivamente porque las actividades son diferentes. Dependiendo de tu preparación, pues vas a tener responsabilidades eh, de distinta categoría. Evidentemente, siendo doctor, pues eh, en ese sentido eh, sería bastante similar a lo que puede ser en la investigación en, en el CSIC, en la universidad. Al final tienes proyectos de investigación y, y lo que tienes que hacer es desarrollarlos eh, como podrías hacer más o menos en, en si estuvieses en el CSIC o en la universidad. Eh, si eres, digamos, un licenciado, pues tus funciones no serían exactamente esas, pero también participas en, en otras actividades. Eh, no sé, pues, o sea, se me ocurre si hay en marcha un ensayo, por ejemplo, para ver actividad de, nuevos, de nuevas moléculas, pues eh, un licenciado pues, puede ser el que esté participando en ese ensayo, analizando resultados, eh, colaborando en, en, en, la, en el desarrollo de los nuevos proyectos de investigación también, sin duda, eh, pero bueno, digamos que en, otra, en, otro, en otras funciones, pero también muy interesantes y que no, no necesariamente se, se requeriría tener el doctorado ¿no? para poder eh, trabajar dentro porque al final es una cadena con distintos, con distintos papeles de distintas personas. Entonces, no es indispensable. Sí, a mí me sorprendió la variedad de, de trabajos, ¿no? de, de puestos que podría abarcar o, uh -huh. o ocupar ¿no? Ahí en, esa, en esa cadena de investigación, desarrollo, de clínicos, etcétera. Sí. Bueno, nos has comentado que, que tú trabajabas en el área de I más D, ¿no? Pero, ¿en sí. qué consistía exactamente tu trabajo? Pues, bueno, yo la verdad es que eh, creo que he sido bastante afortunado porque hacía una investigación que era, eh, entre comillas, bastante básica para lo que se podría pensar estando en una industria. Eh, eh, yo, en mi caso concreto, eh, por, por las características del, del proceso de investigación que tenía la, la empresa, eh, y que más o menos lo que te he contado, ¿no? por eso me lo sé bien y lo puedo poner de ejemplo, eh, nosotros eh, lo que hacíamos, o, o la, la empresa lo que hacía era buscar moléculas que afectaban a las células tumorales de alguna manera, impidiendo básicamente impidiendo su crecimiento. Entonces lo que, eh, eh, lo que pasa es que esto se puede hacer de muchas maneras a nivel celular. Entonces eh, yo estaba en un grupo... Eh, que se llamaba de mecanismo de acción y lo que nosotros hacíamos era intentar eh, elucidar cómo esas moléculas nuevas estaban haciendo ese efecto en las células es decir, eh, tratar de descubrir su mecanismo de acción mm, que como digo puede ser variado porque para impedir el crecimiento de una célula pues puedes afectar su ADN, puedes afectar su citoesqueleto, su membrana eh, rutas metabólicas fundamentales eh, eh, puede ser a través de mm, vías de señalización entonces, de, nosotros lo que hacíamos era mmm, trabajar en una serie de ensayos para ver cuáles eran los procesos fundamentales de la célula que se alteraban y luego pues profundizar, intentar llegar al fondo de, de dónde estaba actuando. Al final, lo ideal es encontrar exactamente el, el target, ¿no? la diana de esa molécula porque eso te ayuda mucho a, a definir cómo está funcionando, te permite quizá modificarla para que sea más activa eh, o modificarla para que sea más soluble pero sin, sin que afecte a su actividad porque sabes dónde se está uniendo. Entonces, eh, bueno, se trataba de sobre todo de eso, de descubrir el mecanismo de acción y participar en el, en el descubrimiento de la diana que, que es fundamental para el buen desarrollo de un nuevo medicamento. Me parece flipante. Mira que yo soy biólogo de campo y de bota a saco y de, de, sí. de, de bichos enteros y no de sus partes, pero sí, me sí, parece sí. flipante lo que hacía. Además, que, es que es un tema que... Que es precisamente eso, pues como tú comentas, mucha investigación básica, que al final uno piensa que no hay, que todo es aplicada, ¿no? Y, y sobre todo un tema fascinante, que, no sé, que además con una mucha sí. utilidad y no sé, muy interesante. Sí, eh, a ver, en, en, la, en la industria, bueno, se hace de todo. Es cierto que hay, una, hay un enfoque más aplicado, pues como puede ser, por ejemplo, eso poner a punto un ensayo para analizar muestras, entonces tendrá una parte básica, pero al final es definir unas condiciones en las que el, un ensayo es eh, reproducible, y luego consiste en repetirlo constantemente. Entonces, eh, pero. Pero tiene una parte. o puede tener una parte también básica, que es eh, trabajar con las dianas. Eh, eh, desarrollar eh, enfoques nuevos. Mm, pen, eh, hacer una labor de investigación de ordenador. de ver qué dianas pueden ser interesantes para intentar buscar fármacos contra esas dianas, etcétera. ¿no? Entonces tiene. Tiene un componente básico, pero eh, tampoco se puede olvidar que estás en una empresa y al final todo tiene que estar alineado con los objetivos que, que la empresa tiene. ¿no? Y eso es a veces cuando vienes de la academia o hay gente que viene de la academia y, y le cuesta hacer ese cambio, ese cambio de chip, porque, porque se da la circunstancia que, que claro, al final los objetivos de la empresa pues son los más importantes. Y a veces, yo, yo he trabajado en proyectos súper interesantes, pero que se cerraron porque, porque, bueno, porque no tenía sentido para los objetivos corporativos desarrollar esa línea de investigación, ¿no? Y, bueno, pues, sabes, estás en una empresa y al final eso también lo tienes que aceptar, claro, lógicamente. Pues, pues muy, me parece muy interesante. Eh, también me gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles son las habilidades? Porque has comentado, por ejemplo, que, que no, no es un sector como para entrar justo después de estar licenciado, ¿no? ¿Cuáles sí. son las habilidades más, más demandadas en, dentro de la industria farmacéutica en cuanto a empleabilidad, por ejemplo, de, de cualquier persona que quiera uh -huh. eh, incorporarse a ese mercado? ¿no? Pues a ver, eh, de, depende porque las funciones son muy variadas y claro, cada función va a necesitar quizá de unas habilidades más que de otras. Eh, en investigación, pues yo creo que, que bueno, las mismas que necesitarías fuera de la industria farmacéutica si estuvieses en investigación que son eh, bueno, pues, mucha capacidad de trabajo, eh, estar dispuesto a hacer sacrificios porque, porque la investigación siempre lo va a exigir, eh, pero bueno, que eso lo, lo asumen. ¿no? Luego eh, habilidades comunicativas porque tienes que saber transmitir eh, los resultados de tu investigación y es, una, es un papel muy importante ¿no? porque si los resultados son maravillosos pero los cuentas muy mal pues nadie te los va a valorar, ¿no? y, incluso de, aunque estés dentro de una industria. Entonces eso es importante. Luego, eh, bueno, pues también hay que tener conocimiento de idioma, básicamente el inglés, ¿no? Como, como en cualquier eh, lugar de investigación, porque mmm, no es, no es raro, sobre todo si estás en una multinacional, pues tener relación con colaboradores eh, de otros países, ¿no? Y al final en la ciencia, pues, pues por supuesto te manejas con el inglés. Y, y bueno, hay que ser, ya digo, como investigador, pues eh, minucioso, hay que poner mucha atención a los detalles, hay que ser muy organizado. Para que las cosas te salgan, te salgan bien y no tengas que repetir y repetir. Y, y Porque lo que sí que es cierto es que también por el hecho de estar en una empresa, eh, los tiempos mmm, son los que son ¿no? y, la, y los resultados tienen que salir. Tienen que salir rápido para avanzar, ¿no? porque no, la empresa, pero, lógicamente, necesita avanzar lo más rápido posible. Eh, entonces, pues eso, la capacidad de ser organizado, de, de, de distribuir bien tu trabajo, de planificarte bien pues eh, todo eso es, es fundamental. ¿no? Me gusta, me gusta, porque además has comentado lo típico que suele decir, ¿no? pero además este es un ejemplo real de las habilidades transversales o las soft skills, las habilidades blandas, ¿no? que, sí. que, como las comunicativas o sea, de ser organizado y tal, que eso es valorado en cualquier ámbito, que son fundamentales claro. en, en cualquier sector. ¿no? Sí, porque, por supuesto tienes que tener un gran conocimiento científico, pero eso se, se da por hecho, ¿no? uh -huh. porque si no, no vas no, a poder desarrollar el trabajo, pero aparte, eh, luego tienes que saber sobre todo, pues eso, eh, y tener cierta facilidad para trabajar en equipo, porque, bueno, aunque eh, muchas veces tú estás ahí con, en tu collata con tu pipeta y, y eres tú el que, el que tiene que sacar tus cosas, pero formas parte de, un, de una maquinaria, ¿no? Entonces, eh, tener una buena relación y capacidad de entenderte con los compañeros, pues también es fundamental. No sé, sí, además que al final lo que te diferencia son estas habilidades un poco menos técnicas, porque al final conocimientos técnicos hay mucha gente que tiene muchos, ¿no? Pero una persona que se sepa adaptar bien a un sector tan exigente como es la, la industria farmacéutica y que requiere de cierta habilidad para adaptarse, ¿no? Pues no lo hace sí. cualquiera, aunque tenga mucho conocimiento, quizás hay personas que no, no se adapten a ese, a ese perfil. Sí, sí, no, vamos, de hecho yo eso lo he visto, ¿no? Porque nosotros recibíamos eh, todos los años estudiantes, tanto de, de grado como de máster, ¿no? Hacer prácticas, y, y bueno, y en fin, que es igual que si estás en un laboratorio de una universidad, ¿no? Y te llegan becarios, pero eh, ves que hay gente que, es, que vale y gente que no vale para ese trabajo en concreto, ¿no? Eh, y, y es un poco, pues, sobre todo por eso que te comentaba, ¿no? La capacidad de, de, de poner atención a los detalles, de organizarse, de, de no tener miedo a preguntar, que a veces eso te lo encuentras, ¿no? Y, y la gente mete la pata porque no pregunta. Y dice, bueno, desde aquí vienes a aprender, pues no te, no te preocupes, no pregunta lo que necesites. Y, y, y bueno, y sí, también eh, a veces dar un extra que la investigación, sobre todo en biología, requiere que quizá otros trabajos, pues o en otros puestos, pues a lo mejor no, no lo necesiten. Pues eso, eh, ver, si estás en una oficina, pues a veces eh, llega tu hora, grabas el archivo y llegues al día siguiente, pero. Si tienes tus células, que si no las pasas se te mueren, pues las tienes que pasar. Sí. Y, tienes, y a veces hay que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Dependiendo de... O son protocolos que sí o sí son largos y, y tienes que estar dispuesto. Pero bueno, tampoco es lo habitual, ¿no? Pero sobre todo tener esa disposición a, a, a implicarte en el trabajo, pues eso es muy importante. Eso es muy importante. Otra cosa que te quería preguntar y que también está como muy mitificado, y cuando hablamos de farmacéuticas pues casi siempre pensamos yo sé, en las grandes farmacéuticas de Estados Unidos o si hablamos de Europa, pues algunas así yo que sé como algunas conocidas así más tipo alemanas, etcétera. Pero ¿es posible a, a trabajar en este sector en España, en, en uh -huh. la industria farmacéutica en España? ¿Qué tal es este sector aquí? ¿Se hace investigación, digamos, potente o simplemente uh -huh. hacemos pues ensayos clínicos y ver, si serán aquí todas las fases de desarrollo en España de, de un medicamento o solo determinadas? Uh -huh. Pues, a ver, hay de todo, hay de todo, pero sí que se hace, sí que se hace. Eh, a ver, es cierto que, por ejemplo, en el caso de las multinacionales, las grandes empresas farmacéuticas, eh, respecto a lo que es la investigación del desarrollo de los fármacos, eh, sí que muchos no lo hacen en España, porque tienen centros de investigación repartidos por todo el mundo. Pero algunas de ellas sí que tienen, ¿no? Algunas tienen, eh, hacen parte de esa labor de desarrollo aquí, ¿no? Luego hay empresas nacionales que hacen también todo su desarrollo del, del fármaco en, en España, con lo cual, eh, bueno, no hay tanto como nos gustaría, pero digamos lo que es investigación, esa investigación de laboratorio se puede hacer, aunque no hay tanto como, como te digo, como nos gustaría. Luego, en lo que sí que hay bastante, eh, bastantes oportunidades, y de hecho España es una potencia mundial, es en la parte de ensayos clínicos. Eh, el, el, España lleva unos años en, eh, creciendo en la cantidad de ensayos clínicos que se hacen Porque las industrias a, apuestan por hacerlos en España Porque la sanidad es de mucha calidad Y entonces eso garantiza que, que los resultados se, se obtienen Y son resultados confiables ¿no? Entonces eh, ahí hay bastantes Probablemente hay más oportunidades que lo que sería la investigación más básica de laboratorio pero, pero también la hay ¿no? También hay Hay opciones eh, y luego bueno, por supuesto, si, si de verdad es lo que te gusta, mmm, también está la posibilidad de trabajar en estos centros de investigación en otros países. Pero, pero en España se puede hacer. No es que sea muy fácil, no es que sea muy fácil, pero sí que hay algunas empresas que apuestan por, por hacer esa labor aquí, tanto nacionales como internacionales, y, y bueno, es una es una posibilidad intentar entrar en una de ellas. Uh -huh. ¿Y crees que este sector de farmacéutico es una buena salida laboral para los biólogos? ¿Es algo que está en expansión o al menos hay todavía un mercado o es algo que está ya muy saturado y es difícil entrar? Pues a ver, eh, es lo que te decía. Depende un poco de lo que quieras. Te, tú, seguro que cuando tú estudiabas, que cuando yo estudiaba se decía mucho, estaba el, el, biolo, el biólogo de bota y el biólogo de bata, ¿no? Bueno, pues, y ahora, eh, otra cosa que sé que también se dice, está el biólogo de corbata. <risa> sí. Entonces, eh, depende un poco de tu, de tu objetivo profesional. ¿no? Si de verdad estás muy eh, encaminado a, a, a la investigación de laboratorio, o a, bueno, sí, a lo que sería una biología más tradicional, pues hay oportunidades, como digo, pero bueno, no va a haber tantas. Va a ser más difícil eh, entrar. Pero si te interesa en general la industria farmacéutica, eh, aunque no sea, in, incluso con un componente científico, pero que no sea de experimentación, que no sea de estar en el laboratorio, sino de conocimiento científico de los ensayos clínicos, de, de los resultados, de las investigaciones que se hacen, eh, ahí sí que hay una oportunidad y, y está en expansión porque, como te digo, por lo menos en el campo de los ensayos clínicos España es una potencia y sigue en crecimiento. Lo que lo que sí que es cierto que, que bueno que eso implica tener una mentalidad abierta a, a hacer eh, quizá otros perfiles profesionales que cuando estás en la carrera pues a lo mejor no se te pasan por la cabeza, ¿no? eh, pero que, que con la carrera de biología puedes acceder a ellos y, y que son muy interesantes también, desde luego, y, y además… Bueno, pues con la garantía laboral que, que da eh, uno de los sectores industriales más, más importantes, ¿no? Y muy que para, para los biólogos, pues eso es, <ríe> también es muy necesario, ¿no? Me parece, me parece muy buena muy buena respuesta. Eh, antes de, de acabar la entrevista y eh, de pedirte ese consejo que pido siempre, me gustaría que nos contases un poquito cuál es tu, tu nuevo papel, ¿no? Porque nos has comentado que, que has pasado de, sigues en la industria farmacéutica, pero has pasado de estar sí. en la I+.D. A una consultoría. Le voy a dar una luz porque igual okay. ya se me ve poco. Ah, sí. Eh, pues sí, bueno, yo eh, he estado muchos años en la industria farmacéutica en investigación, pero hace un tiempo pues hice un cambio profesional y entonces ahora lo que estoy, donde estoy trabajando es en consultoría, en consultoría para la industria farmacéutica, que también eh, eh, es una salida laboral para biólogos. Eh, que igual no, también es una cosa que quizás no, no contemplan, pero que es muy interesante. Eh, yo trabajo como consultor científico y, y bueno, parte de mi trabajo pues consiste en, en ayudar o en colaborar en, en el desarrollo de proyectos eh, en la parte científica, del desarrollo de los proyectos, pero para la industria farmacéutica, en este caso, digamos desde fuera, pero participando pues en en el desarrollo de procesos de, de proyectos de investigación de proyectos de formación, para dar eh, formación eh, científica a profesionales sanitarios. La verdad es que es bastante variado y, y para muchas industrias diferentes, lo cual también es muy interesante porque tienes Exacto. una visión, un panorama muy, muy global de, de lo que está haciendo el sector ¿no? en, en España. Y, y es, un, es un campo muy interesante. La verdad es que ya digo que, que cuando estás en la carrera, pues no, quizás son cosas que no te planteas, pero, pero merece la pena explorarlos. Primero porque hay oportunidades profesionales y segundo porque porque cuando estás en ello pues te das cuenta que, que a lo mejor no se te pasa por la cabeza pero que son trabajos que, que son apasionantes también. Pues me encanta, me encanta que nos cuentes eso. Además yo por ejemplo cuando he estado, yo estaba en consultoría ambiental, que sí. es otro de lo distinto, pero bueno, eh, tienen en común pues eso de que son trabajos muy variados y te permiten estar pues en distintas cosas. Yo he estado pues haciendo transvestres de mis perros, he estado eh, con aves, he estado haciendo uh -huh. informes, análisis de viabilidad poblacional un compende muchas cosas que nunca te lo habías planteado y que luego descubres que son cosas que te molan. Entonces supongo que en, en el ámbito de la consultoría farmacéutica hubiera pues igual, ¿no? que exploras sí. muchos sectores y, y muchas habilidades que o no sabías que tenías o no te habías preocupado de, de desarrollarlas. ¿no? Sí, Porque, es cierto, es cierto. Me parece sí. un perfil laboral muy, muy interesante. Uh -huh. Y ahora ya sí, ya acabo, como siempre, la entrevista, que ya te he quitado un montón de tiempo. Dale, y no te quiero te acabar, como siempre, kilo. ahora que nos has dado ya esta, esta visión panorámica a 360 grados de lo que es la industria farmacéutica, que nos dices un consejo para todos aquellos que están viendo la entrevista, que han quedado fascinados por este sector eh, de, de, de la creación de medicamentos y demás, de desarrollo uh -huh. de medicamentos, y que tienen interés, pues, bueno, pues, entrar a formar parte de, de este mundillo, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues, a ver... Eh... Yo, pensando en los biólogos, ¿no? Sobre todo, que, que al final es donde nos gustaría que, que tuviesen salidas profesionales. Como te decía, es difícil si solo tienes la carrera poder entrar en… en pero bueno, yo creo que hoy en día casi en cualquier campo profesional. Entonces, eh, si estás abierto a, a distintas oportunidades profesionales, que no sea la, la biología más clásica, pues yo lo que diría es que es importante formarse, continuar formándose y, y recibir una formación adicional más orientada. Si lo que te interesa es la industria farmacéutica, pues algún tipo de formación que vaya orientada. Bueno, hoy en día hay una oferta de máster muy, muy interesante con que tratan distintos aspectos de, del, del, del desarrollo de los medicamentos, del marketing de medicamentos, de eh, la parte regulatoria que quizá parece que bueno, que se sale un poco de lo que sería la biología pero que también es muy interesante, que es el conocimiento de todas estas normativas que ayudan a, a, a poder lanzar un fármaco al mercado. Entonces, necesitas una formación eh, adicional eh, para poder eh, tener un valor, un valor extra eh, para poder optar a, a, a un sector como este. Y luego, pues, eh, como todo, relacionarte, tener relación o tener experiencia o que te conozcan. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, que, que bueno, no sé, me, me apetece compartirlo para que. Por si puede servir de referencia para alguien. Yo, cuando estaba el último año de carrera, yo hice prácticas en, en esta industria farmacéutica, en la que luego trabajé. Y luego hice la tesis y no tenía na nada que ver. Pero eh, gracias a esas prácticas a mí me conocían. Y creo que dejé una buena impresión, porque muchos años después, cuando hubo una oportunidad para entrar a, a trabajar como investigador, eh, esa oportunidad me la dieron. ¿no? Entonces es importante pues eso, poder hacer unas prácticas y, y dejar un buen sabor de boca eh, y complementar la formación eh, para tener un extra que te diferencie un poquito de, de, del, del resto de licenciados en este caso, ¿no? y, y con eso pues se te abren muchas puertas. No es una garantía, por supuesto, pero, pero ayuda. Y, y sí que sobre todo pues me gustaría decir a, a los estudiantes que están pensando eh, qué voy a hacer con mi vida ¿no? cuando acabe la carrera, pues que, que no descarten eh, ni lo más mínimo eh, la industria farmacéutica porque es un sector que es muy apasionante, que, que te da oportunidad de desarrollarte profesionalmente, de progresar, de avanzar, de conocer muchas cosas. Y, y bueno, si estás abierto a, a un, un campo profesional amplio que se sale de, de la bata y de la bota, aunque también puede ser de bata y también puede ser de bota, eh, pues merece la pena tenerlo en cuenta. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que por lo que nos has contado es un sector apasionante. Yo no, lo, no, lo, no tengo experiencia personal, pero desde luego uh -huh. a mí ya se me ha caído la un par de veces con cosas que has estado contando. Así que supongo que ahora está esto de la industria informática, está en el radar de muchos de los, de los oyentes, eh, los que estén viendo esta entrevista. Y nada, solo agradecerte tu tiempo. Creo que también es muy importante eso que has dicho, de que te tienen que conocer, tienes que crear relaciones. Sí, eh, algunas prácticas conocer gente todo lo que se llama el networking este que se habla tanto hoy en día que al final es hacer contacto y que sí, vas a ver mira, esa puerta muchas puertas solo te comento una cosa yo pongo un ejemplo cuando nosotros te, nos veíamos en la necesidad de contratar a alguien en el en I d en, en nuestro departamento en, en este caso era biología celular eh, tienes la opción de, de revisar currículum como en cualquier empresa no pero al final eh, el currículum es un papel pero no te dice cómo es esa persona ya lo sabemos, lo sabemos todos. Los que hemos tenido que buscar trabajo lo sabemos. Entonces, si habíamos tenido un becario que había trabajado muy bien, que habíamos visto que se manejaba, que era rápido, que hacía las cosas, que te podía fiar, o si tenías un colaborador, que otra cosa que hace la industria farmacéutica es colaborar mucho con, con instituciones públicas, con la universidad, con el CSIC, teníamos un colaborador, le pedíamos opinión. Oye, ¿tú sabes de alguien que esté buscando, que pudiera venir a trabajar con nosotros, que, que sea de confianza, no al final? es fundamental y, y, y eso es lo que te decidía, no porque solo ver los currículum o solo hacer una entrevista no sabes cómo va a responder luego, entonces si tienes un, un valor extra, si alguien te puede eh, recomendar digamos o tú has podido demostrar, aunque sea a través de unas prácticas, que puedes hacer el trabajo pues te, eso te, te da una garantía mucho mayor que cualquier otra cosa. Pues fantástico, yo creo que no se puede acabar mejor la entrevista que con esos consejos, con esa experiencia tuya personal. Uh -huh. Y de verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido fantástico. Yo he aprendido un montón y, y habrá que descubierto un campo que no conocía. Le echaré un vistacillo también por ahí, porque a mí siempre me encanta probar cosas nuevas y, Muy bien. y, y por lo menos por estar informado. Me ha encantado, de verdad. ¿eh? Muchísimas gracias por pues, esta a ti. entrevista, porque con, por horarios no, no cuadrados. Sí, ganas ha costado y, un poquito, luego, pero bueno. Ha merecido la pena, ¿eh? Estoy seguro que, que más de uno habrá salido ya enamorado de la industria farmacéutica a bueno, pesar pues, de su mala fama. me alegraría mucho de eso muchas gracias a ti por, por la oportunidad y por y poder eh, llevar eh, esta opción profesional a, a los biólogos sobre todo que, que la tengan en cuenta porque merece la pena a ti por compartir tu tiempo y tu experiencia en el sector, muchas gracias un abrazo y estamos en contacto muy bien, gracias a ti